En hiperlimpieza disponemos de un catálogo de bolsas de polipropileno con solapa adhesiva, idóneas para tiendas de repuestos, supermercados, industrias farmacéutica o alimentaria. El polipropileno es un tipo de plástico que se caracteriza por su resistencia, flexibilidad e inocuidad. Estas bolsas poseen una solapa de 4 centímetros